la memoria colectiva de, de lo que es el, el medio rural. A, a partir de, de la pintura, por ejemplo, de artistas como Ulanes o Figari, este, se mantiene esa referencia entre el rancho y el paisaje rural. Eh, las construcciones con tierra en, en sí mismas fueron eh, introducidas en nuestro país por, por los inmigrantes eh, españoles y portugueses y adaptadas al, al medio local por el criollo. Eh, durante muchos años la forma de, de construir se iba transmitiendo, el saber construir se iba transmitiendo de generación a generación, eh, de padres a hijos. Eh, hubo un momento en, a mitad del siglo XX donde se dejó de transmitir, se empezaron a, a erradicar los rancheríos rurales, este, a veces por, por cuestiones que no tenían mucho que ver con la técnica en sí misma. A partir del, de los años 80, eh, muchos centros académicos de Europa empezaron a, a poner el ojo en este tipo de tecnologías, que, que en América todavía estaban vivas. Eh, se consideró que había mucho para, para estudiar en cuanto a lo que aportan eh, desde el punto de vista térmico, desde el punto de vista de ahorro de materiales, de traslado de materiales, de ahorro de energía. Este, y se empezaron a ver qué cosas eran ventajosas y qué cosas no eran tanto, tan ventajosas eh, para optimizar y para minimizar este, los, los problemas. Eh, en, en nuestro país, en, a partir de 1990 más o menos, se empezaron a dar las condiciones para que se hablara seriamente de arquitectura con tierra en Uruguay, y muchos de los ejemplos y casos que surgieron en ese momento hoy por hoy se consideran como, como referentes. Eh, hubieron profesionales como el caso de Rosario Echevarne, de Cecilia Alderton o Karen Herzfeld, que comenzaron a investigar, a construir, a diseñar, a pensar este, soluciones de, de viviendas, en la mayoría de los casos, con tecnologías de, de tierra. El proyecto Enterrón surge por una doble motivación, eh, que surge, de, por un lado, de un emprendimiento que hay en la Sierra de los Caracoles, en Maldonado, que se llama Hábitat Permacultural, y la motivación de un grupo de estudiantes de Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República de, de hacer un poco de estudiar la técnica, alguna técnica constructiva, de tierra y también de aprender haciendo, ¿no? de esa, salir un poco del aula y, y aprender haciendo. Hábitat Permacultural eh, es un proyecto, es un espacio de formación permanente, que es una granja autoeficiente eh, que está coordinada por Adriana León y Jorge Gordano y un lugar donde recibir y donde aprender y donde recibir a, a gente que nos quiera contar sobre la permacultura, sobre la bioconstrucción, sobre la nutrición sana, eh, sobre eh, geobiología, suí, etcétera. etc. Nos picó por ese lado, estamos muy locos por el tema de la tierra, y, y de cuidar la tierra. Se inserta en el Arco del Sol, que es un sector de Maldonado, que es un circuito turístico que combina parte de costa y parte rural dentro de la sierra. Es una zona también donde hay un parque eólico, hay, ahora hay muchos emprendimientos de, de olivos. Es una zona que, que está desarrollándose como un pueblo bastante natural y ecológico. El proyecto de Enterrón surge desde el principio como, como un proyecto de extensión donde el cual el proceso el, y el aprendizaje que puedan tener todas las personas que participen del mismo sea hasta más importante que el producto final. Se, se trabaja con el concepto ya establecido de obra escuela en el cual su avance pueda ser medido ¿no? y sean avances eh, con un objeto común. En este caso es un refugio de, de campo que está en, en este emprendimiento que... Que en el cual los integrantes, a medida que se fueron haciendo las, las actividades fin de semana tras fin de semana, podían ir viendo el avance de, de la construcción e ir dando cuenta de, de cómo eso iba avanzando y si iba generando la técnica. Las técnicas de construcción con tierra pueden ser variadas. Eh, puede ser eh, adobe, terrón, puede ser pajina, tierra alivianada, tapial. Hay muchísima variedad de, de técnicas. ...y según la parte del mundo en la que estemos, el mundo habla hispana... Eh, ...podemos encontrar nombres diferentes a, a, a técnicas muy parecidas. Eh, se pueden clasificar eh, por el grado de plasticidad que tiene el material... ...a la hora de construir, se pueden clasificar también eh, si son mampuestos... ...si son muros monolíticos, si son muros que combinan madera y tierra... Se llaman técnicas mixtas, se pueden clasificar también por los, los agregados que tienen para, para el estabilizado de la tierra. Pueden ser este, agregados químicos, como el cemento o la cal, que muchas veces se incorporan en proporciones muy pequeñas. Eh, pueden ser el agregado de, de fibras. Este, puede ser también eh, la, la compactación mecánica para mejorarle las propiedades. En el caso del terrón, es una técnica particular. Eh, por un lado, no hay muchos registros eh, de, que se siga utilizando la técnica en el resto del mundo para construcción de obra nueva. Uno de los pocos países donde sí lo hay es, es en Uruguay. Por otro lado es una técnica que es un poco, se sale un poco por fuera de, de las clasificaciones. Es un mampuesto, pero que no utiliza este, mortero para la unión de, de, de las partes y el resultado es un muro prácticamente monolítico. Eh, como ventaja se puede destacar que es una técnica sencilla, no requiere el uso de maquinarias ni equipos especiales, eh, no requiere áreas de, de acopio ni procesos de estabilización de la tierra, porque utiliza la tierra tal como sale de, del terreno. Eh, es una técnica eh, muy intuitiva, es una técnica este, simple este, y eso le confiere este, un rasgo muy particular eh, en la relación que hay entre el que construye con, con terrón y el material y el resultado este, arquitectónico de ese, de ese proceso. En este interés de, de los estudiantes principalmente, junto con Hábitat Permacultural, de, de aprender haciendo y investigar alguna técnica de construcción en tierra, el proyecto de Terrón eh, se focaliza en rescatar la técnica autóctona del Terrón, una técnica de, que utiliza la tierra como material constructivo y que es muy tradicional en el medio rural de nuestro país. Y lo otro que también nos interesa bastante a nosotros, bueno, desde nuestro lado, es sistematizar, o sea, poder... Vamos a estar filmando, no sé si se dan cuenta que 8000 cámaras, sí. filmar, hacer un videito para que circule en Facebook, para que circule en YouTube, para que esté divertido, que esté bueno, que también aprendas y que también esto se vaya, ayude a una cosita más como para ir que colaborando. Bueno, el, el interés de, de generar esta, esta investigación sobre la construcción de terrón se hace a través, por un lado, desde un poco de investigación bibliográfica, que no hay demasiada, y por otro lado, de registrar a través de la experiencia y de la práctica de la propia tradición de la construcción en terrón. Entonces para eso se logra básicamente con gente que tenga experiencia en la técnica. Por un lado, fue Darío García, un poblador de la zona de Iguá, de origen rural, nos ayudó mucho porque eh, él construye eh, construcciones en terrón desde toda su vida. Y por otro lado, el arquitecta Cecilia Alderton, que es una profesional de hace 25 años que está trabajando este ...esta técnica de construcción y, y hace viviendas contemporáneas... ...de diferentes escalas y diferentes características con esta tecnología. Eh, a partir de ello eh, se generan las, las actividades prácticas... ...que se hicieron en sitio, en la Sierra de los Caracoles... ...y en la cual participaron estudiantes de la Facultad de Arquitectura... ...estudiantes de bioconstrucción, eh, bioconstructores... ...también estuvo muy bueno que se acercó gente de, de agronomía, gente de, de cine... Como que el interés fue muy variado y, y muy abierto y eso enriqueció mucho la propuesta. Y bueno, y ahí ellos nos contaron, Adriana, Andrés, Jorge, la idea de que quería hacer el refugio este para, para más adelante, que, que pudiera venir gente a, a acercarse acá para seguir compartiendo. Y me encantó la idea, sobre todo por el tema de, de la experiencia humana y el intercambio, o sea, las relaciones sociales que, que, que, que, que se dan en este tipo de intercambio y la cabeza con la que se enfoca Las actividades fueron en el año 2012 y 2013 eh, gratuitas y abiertas a eso, a, a la integración de, de conocimientos y de gente que, que estuviera interesada en el tema y que quisiera experimentar con la con la técnica de, de construcción en tierra. Algunos era la primera vez que, que hacían alguna construcción en tierra, otros ya tenían conocimiento y podían eh, mejorar la técnica a partir de lo que sabíamos.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 Eh, se encuentra incluida en la zona rural del departamento de Maldonado entre las ciudades de San Carlos y Daigua y se encuentra dentro de la formación de la Sierra de la Ballena que corre al sur del Abra del Perdomo en dirección a la Laguna del Sauce y a la Costa Platense. Las rocas constituyentes de esta formación por el tipo de su fracturación forman bloques paralepípedos eh, que son aptos para la construcción eh, con los que se han realizado la mayoría de los cercos de piedra que se encuentran en los alrededores. El paisaje serrano se caracteriza por la diversidad de microclimas dando lugar a una distribución heterogénea de la vegetación. Es por esto que en las laderas eh, se encuentran tres zonas. En la ladera baja, que por lo general está asociada a cursos de agua, eh, se encuentran los chircales. En la zona media están los árboles de mayor porte, como el tala, el coronilla. Y en la cuchilla, eh, por lo general, hay plantas más achaparradas. Eh, la mayoría de las especies que se encuentran en el paisaje serrano son xerófitas. Esto quiere decir que están adaptadas a condiciones de déficit hídrico. Su función es primordial, ya que al estar eh, ubicadas en pendientes muy pronunciadas, evitan eh, la erosión del terreno. Un estudio geobiológico realizado en el área eh, dio como conclusión que el terreno tiene una pendiente invertida de aproximadamente 30 metros de desnivel. La idea es concebir a la construcción en el lugar concreto donde se implanta. Por lo tanto, eh, el emplazamiento se realizó en lo que se denomina cinturón térmico, que es el punto medio de la pendiente del terreno. En este punto medio no tenemos ni los vientos fuertes de la cuchilla ni la humedad que suele darse en la zona baja de, de, de, de la pendiente. El refugio es una construcción pequeña de 40 metros cuadrados eh, que consta de una sala multiuso y un baño. Además de un espacio exterior cubierto que pretende enfatizar las vistas al entorno, eh, pudiendo ser eh, eh, aprovechado eh, durante todo el año. Se recrea eh, la conformación del rancho tradicional con dos a cuatro aguas, pero se incorpora el uso del espacio exterior y se resalta las vistas al entorno. Antiguamente no se consideraba la cimentación porque era una construcción rápida. La única consideración que se tenía era el nivel del piso interior se dejaba más alto que el nivel del piso exterior, para que no entrara el agua tanto de la humedad propia del suelo como de la lluvia. Hoy en día, más que como soporte resistente a la cimentación, también la vemos como un buen aislante de la humedad. Para nosotros siempre fue considerada desde un primer momento como indispensable. El sistema que se usó es una cimentación corrida de piedra que no utilizamos hierros y el mínimo agregado de cemento. Esto se adapta a los recursos que se encuentran en la zona de las sierras del departamento de Maldonado. Una particularidad dentro de este sistema fue que encontramos una de las cimentación El terreno de la pendiente era muy inclinado, entonces tuvimos que hacer una cimentación escalonada. Y ta, la, las bolsas van a ir acá, ¿no? y acá abajo va a... Ah no, por la piedra está por abajo. Del... La piedra está, sí, la zanja estaba subterránea. Digamos. Es así. Está, entonces acá le vamos a poner esas piedras que habíamos hablado sí. de que es lo que la parte que se va a ver. Uh -huh. Y esto, esto ya, es, estas empiezan las hiladas de terrón. Sí. Es correcto. Sí. Correcto. Sí. Nuestro cero va a ser el nivel de piso terminado, que es este que está acá, sí. que es el negro, que está sí. marcado también allá en el borde del andamio y es que está marcado en aquel un tal de hierro azul sí. Siempre que hablemos de niveles vamos a referirnos a ese nivel Bien. En este caso este lado lo vamos a hacer escalonado por todos los lados lo vamos a escalonado Vamos a arrancar por este lado Este Todo este o sea, sí. Acá va a estar más alto hasta ese palo que está allá ¿viste? Hasta, más, hasta o sea, ese hasta palo Hasta acá sí. Acá va a estar un escalón más abajo Y de esta hasta acá para allá un escalón más va a abajo. estar un escalón más abajo Y así va a seguir todo el vuelta el, el ancho del pozo es de 70 centímetros y tiene una capa fina de, de canto rodado con 1% de, para el desagüe, de fluviales. Después lleva una capa de piedras encastradas sin mortero, también extraídas de la zona. Eh, eh, después encima unas bolsas de plastillera también con canto rodado limpio, que van puestas trabadas unas con otras y para ayudar también ponemos el alambre de púa a lo largo así trabajé de una manera más uniforme y homogénea. Encima de esto hicimos una capa fina de cemento para poder nivelar y apoyar los primeros terrones eso, sobre algo firme. En el exterior lo que consideramos fue es una pata de elefante que es un sistema constructivo que se usa, un sistema que protege la cimentación y el muro que se usa en la Argentina. Estamos en la etapa del sobrecimiento. Tenemos la parte del cimiento hecho con la piedra, con el ripio, con la pendiente de un 1% y eh, la piedra grande escalonada por la inclinación del terreno. Ahora lo que estamos haciendo es el sobrecimiento, que son las bolsas de la astillera, que están rellenas de ripio lavado o canto rodado lavado más o menos cuatro baldes y los estamos poniendo sobre la zanja que mide 70 centímetros, viene en el medio y ahí arriba es donde se va a apoyar el terror. Entre cada faja de... son tres vueltas de bolsas y entre cada vuelta se le pone alambre de púa, dos hileras de alambre de púa que son lo que van a tensar y hacer que toda la construcción quede amar amarrada. Bueno, mirá, la idea es que este quede encontrar la pared, bien así. Ajá. Y después de tener ese barrito acá ya ponemos la otra acá apoyada al muro. Piedra. Sí, esta sí, por ejemplo. ¿Está? una más total. Ajá. Que quede eh, esto, que busque esto, ¿no? Perfecto. ¿No? Que no sea ni encuadrado el murito ni. Tal claro. vez esta sí, por ejemplo. Se llama el efecto de. Un detalle que consideramos fue hacer pases. En, en la piedra, en la cimentación, para la salida de cañerías de sanitario. La piedra, en el fondo, o sea, fue, empeoró la, la excavación, digamos, pero en sí nos ayudó a que teníamos un soporte más resistente para levantar el respeto. Al encontrarnos estas piedras a nivel superficial, está, eh, nos dimos cuenta que tampoco se hubiera podido quizás realizar otra técnica con el material disponible que teníamos, ya que que contábamos solo con, con pocos centímetros de, de tierra. El terno es una técnica constructiva de albañilería que permite levantar muros de gran monolitismo. Estos estos muros pueden llegar a tener un ancho de 60 centímetros más o menos y le dan al muro una capacidad portante importante que deja eh, nos deja prescindir de estructuras auxiliares como pilares y vigas. Por otro lado, también es posible que genera una estructura independiente para, para los techos y esto nos da una posibilidad de trabajar eh, en la obra más allá del clima, aunque eh, aunque haya sol fuerte, aunque llueva. Este, por otro lado, la, la tierra que se, que se saca es de la capa orgánica y eso muchas veces es cuestionado por sacar eh, la capa fértil del terreno y que podría ser destinado a, a fines de cultivo y producción. Bueno, las herramientas para trabajar con esta técnica eh, son sencillas. Y son, eh, por ejemplo, el hilo, estacas de madera, masa cinta métrica, paliguelas que es para el traslado de los terrones y una pala que es el elemento fundamental. Tiene que estar bien afilada, tiene que tener un mango que, que quede cómodo para la altura de cada uno y tiene que tener una lengüeta donde uno le, le dé el golpe certero para el corte del terreno. Bueno, luego de terminada la cimentación y habiendo haber generado una superficie plana en la cual podemos apoyar los terrones, comienza la etapa de construcción de los muros. Esta etapa es la etapa en la que el suelo que vamos a trabajar deja de ser suelo para pasar a ser manpuesto. En el corte del terrón tenemos tres etapas. Eh, la elección de la zona de extracción de los terrones, el corte de los terrones y el transporte de los terrones. Luego de estas tres etapas de corte de terrón aparece la etapa de colocación de los terrones en el muro, que es una etapa que lleva otros detalles y cuidados. Bueno, lo que tiene que ver con el lugar de corte del terrón este, lo es respecto a las zonas eh, donde se debe extraer. Las que son cercanas a cañadas y arroyos o tajamares eh, son las indicadas por, por el grado de humedad que tiene. Igualmente esto hay que tener cuidado porque hay un, un rango de humedad. Este, no puede, el terreno no puede ser ni muy húmedo porque queda muy pesado y ni muy seco porque se desgrana. Entonces, este, en general, tiene que tener un, un porcentaje de humedad este, adecuado. Acá está bueno. Está bueno, ¿no? Sí. Acá tiene buena humedad. No, no. ¿Cómo está de raíces? Bueno, acá está, es pobre de raíz, pero está lindo de humedad. Para, para extraer eh, terrones en, en verano no, no es muy muy recomendable, porque el suelo puede estar muy rígido y puede dificultar el corte, además de que en el caso de que sa se saque terrón, puede estar tan seca la tierra que se desgrane. Va a bromar un poco? Sí. ¿Qué es esto, viste, esto grueso que hay? Y que ¿donde está? No, no. So, eh, de mucha raíz la que en broma, el pasto fino que no lo dejó crecer, se murió. Claro. Porque claro. lo que nos importa son las raíces. No, la trama claro, que hace... La trama que hace la raíz, ¿qué? Porque no se te grano, todo. Claro. O sea que acá no... Claro, en esta parte no. Y ahí, en esa parte está muy encharcado. Está ¿no? empantanado. Tampoco sirve. Uh -huh. Vamos, probamos allí, a ver, a dónde la sacaron ustedes. Allí vemos, a ver, limpiamos allí, vemos. a ver si es difícil. Porque mira que te lleva un tramo grande de, de, de, de campo para levantar las carreras. Hay que ver las condiciones de pasto que tenemos. Si el pasto está corto significa que hay, las raíces están cercanas a la superficie y genera una red, una trama densa que le da una, al terrón una, un, una, como, como, como que el terrón es compacto este, en esa situación. Si el terreno eh, tiene pastos largos quiere decir que las raíces son muy profundas y esto puede ser problemático porque la, esas raíces pueden atravesar el terrón y en el momento del corte puede, puede generar que se desarmen. Este, para aprovechar eh, el terreno, aunque tengamos pasto largo, es posible que se corte varias veces, se corte, se deja crecer, se corte, se deja crecer y como que se lleva a que el pasto este, genere como raíces poco profundas y bueno, y ahí como que optimizamos eh, esa posible situación de pastos largos. Este, también eh, puede estar bueno utilizar terrenos donde se, se, se realice pastoreo porque los animales cortan el pasto naturalmente y además genera una compactación en, en el terreno donde dan ter, este, terrones bien resistentes y bien densos. Hay que tener en cuenta que la zona de extracción tenga características similares en todos los terrones para que haya una homogeneidad en los mampuestos. Este, que tengan misma humedad o, pare, o bastante parecida, este, que las fibras utilizadas en general también sean muy similares. Los sectores de extracción del terreno para este proyecto fueron hechos cerca de un tajamar y próximos al camino de tierra que funciona como un acceso al refugio. Cuando empezamos con el corte del terrón, lo primero que hacemos es el replanteo y el descalce de la hilada que vamos a trabajar. Entonces, el replanteo consta de con hilos y estacas, simple dibujar una hilada en el suelo que va a ser que el ancho de la hilada va a llevar el largo del terrón que va a ser, luego va a pasar a ser el ancho del muro. Entonces de ahí mismo, no, nosotros lo que tenemos que hacer es descalzar esa hilada en dos caras de, por, por dos caras para poder después sacar un terrón limpio, compacto y que no se desgrane. ¿Se marca el ancho del, del, del terrón que necesites? Los de abajo, ponés, nosotros los hicimos de 50 y la, y la pared fue subiendo y ahora son de 45. La idea es que lleguen a tener 35 arriba, ¿no? Si tenemos la, los dos hilos, de un lado se, se descalza ¿tac? para que nos quede una, un lado ya sacado. o sea Si acá tuviéramos deberíamos haber cortado, cortado, cortado y sacado de este lado así queda como una zanjita donde esta parte queda descalzada. Después se viene del otro lado y con la, la pala por el lado de afuera, la pala así da vuelta de espalda, Ahí, y se, va, y se va marcando toda esa línea, ¿no? Ah. No, más despejado Más chatita, no Más inclinada la pala y Tenés que no, no le hagas palanca Que no rompa la cabeza el terrón acá Pasado eso, ahora nosotros vamos a empezar a cortar los terrones Después cortarme, Dario Contigo guiándome Ahí está. Ahí lo mueves un poquito. ¿sí? ¿Cuánto ves que mueves, tá? sigues cortando? Tá? ¿Y ahora cómo es? Dale, dale otro poquito. ¿sí? Esa para... ya no. Está. Ahí está, que quede para ahí? Ahora son ¿eh? ay, Ahí no, pobre, se rompe. ¡No, no mi bebé, no! damos la pala inclinada y empezamos a, a mover para intentar remover ese pedazo de tierra del, del piso. ...eso se empieza a mover y vamos a empezar a sentir como las raíces empiezan a reventar... ...y se suelta el pedazo de tierra y nos posibilita ponerlo de canto. Cuando podemos poner el terrón de canto, lo que hacemos es aplanar esta cara de tierra... Que, termina, ...que cuando lo levantamos es una cara irregular y con el mismo borde de la pala... ...lo aplanamos para poder generar una cara paralela a la cara del pasto. Entonces lo que vamos a obtener va a ser un mampuesto que va a tener... ...dos caras paralelas entre sí, la del pasto y de la tierra... Y, do, y otras dos caras inclinadas también paralelas entre sí. Entonces vamos a tener un prisma romboidal de, la, de, de sección romboidal. Hay, hay algunas veces que tienen que ser rectos que tienen que ser especiales para las esquinas y esas cosas pero así como en lo general el terrón, bueno, se descalza, tiene, allá tenemos este lado descalzado y este lo tenemos cortado y el lado del terrón es inclinado para que la traba sea se va trabando así, así, así, así se van apoyando uno arriba al otro y la otra hilada de arriba, se va, se va apoyando en el otro sentido. Entonces quedan trabados. Ven que unos van por un lado y los otros van para el otro. Ahí, dale, dale. Ahí tenemos otra persona que viene que nos ayuda a fincharlo. Y después, para que queden planos, es importante que cuando se corta el terrón, la esta parte de acá... La altura es más o menos la profundidad de la pala, y, y cuando sinchas va saliendo más o menos a la altura, siempre más o menos a la misma. Pero ahora es importante que cuando, cuando rebanemos esta parte de acá para que quede para que quede recta, que sea paralela a la cara del pasto. Hay que tener cuidado en eso. Porque eso fue un error que tuvimos también. Como con unos terrones ahí. Y que pasó que quedó todo mal. Y ahí. Después es para transportarlo, se pone en vertical para que no se desarme, ¿viste? porque si se hace en horizontal, mío que se parte al medio, entonces se llega, pone vertical y se levanta con el pasto hacia el cuerpo. Esta es una manera de cuando llevan de a uno, si llevan de a dos personas pueden ponerlos en unas palitas que hay que son como unas camillas. Están ah, parihuela. Sí, está sí, paralo de acá para allá. De acá para allá. Sí, despacito, porque hay que tener mucho cautela. Ahí, mete el brazo a lo largo. Todo va. Ahí, Ahí va. Vamos a llevarlo. Vamos a Luego de la etapa de corte de los terrones aparece la etapa de transporte de terrones. En esta etapa hay varias formas de hacerlo. Una es eh, de a una sola persona, que es levantar el terrón del piso con cuidado, como si fuera un bebé, y llevarlo apoyado sobre el cuerpo del terrón hasta el muro. El, eso es si no es posible el peso, si nos es posible la fuerza, porque el terrón pesa aproximadamente de 13 a 15 kilos. Entonces capaz que puede ser un poco complejo. Y la otra manera es eh, en una especie de parihuela que se construye con madera, que es como una, una suerte de camilla de madera, en donde se apoya el terrón y se puede llevar con dos personas. Y bueno, y ahí ya llega el terrón al muro y aparece la etapa siguiente de colocación de los terrones, que es en este momento donde podríamos decir que el material que estábamos usando, que estaba en el suelo, solamente hay que reordenarlo para que pasa a cumplir otra función. Acá tenés que venir con una pared del carro. Sí. Aquí te queda acá. Claro. Y a otra por arriba que siga. Eso para No, pero a esto tenés que venir de allá para acá. ¿Tú dices de arriba para abajo. Sí, porque si empezás así, tenés que volver para atrás, para que te quede los corte, que Se te trabe el carro. Si aquí ves que tú vas a, poner, vas a empezar de allá para acá, mejor que el carro te van a quedar así. Sí. Claro. Eso la vuelta, venís y está para acá y los muros debemos colocar los terrones con el pasto hacia abajo principalmente para impedir el crecimiento del, del pasto y con el lado inclinado perpendicular al eje del muro el orden en el que se colocan los, los terrones debe coincidir con el orden que se van cortando para permitir que estos hermanos, estos terrones hermanos este, encastren perfectamente el lado inclinado con el me han puesto anterior y esto facilita y agiliza, agiliza la, la colocación. El terrón que va de la hilada siguiente se debe colocar a junta discontinua y, en sentido, y con el lado inclinado en sentido opuesto. Para levantar el muro se debe hacer de forma lenta, más o menos de 3 a 4 hiladas por jornada de trabajo, ya que esto permite que trabaje de forma homogénea y la humedad de toda la hilada sea más o menos la misma y tenga y permite que tenga un descenso más homogéneo. Antes de colocar el siguiente terrón en el helada siguiente, se debe nivelar y, y emparejar la superficie superior de la helada anterior con una pala de corte en sentido del lado inclinado de los terrones. Eh, para que no se enganchen ni se levanten y si llegan a quedar algún hueco o mismo en las juntas de los terrones eh, mismo con la tierra de nivelación se va rellenando la cara interna del muro se debe emparejar para asegurar la verticalidad y se debe controlar este, el plomo interior ya que los mampuestos son este, bastante irregulares y tienden a, a a salirse de plomo en la cara exterior como el, el, la base del muro es mayor que la parte superior del muro, se puede ir rebajando o se puede ir eh, cortando los terrones a medida que se van sacando. Durante la obra nos dimos cuenta que podemos sustituir la pala con un machete para, para nivelar las hiladas, la superficie superior, o bien para ir emparejando la verticalidad de, los, de las caras de los muros la bueno, bueno, que me va a enseñar a... cómo es la esquina. Ah, oh, perdón. ¿Tiene el metro ahí? En las esquinas, para tragar los muros, este, en las sucesivas aisladas, hay que ir alternando la llegada del muro a la esquina. Es bueno que vaya un terreno entero. O sea, tenemos que calcular que acá son 50. A este tenemos que emparejarlo una pala precisamos que yo traje querés cambiar eh, este cuando de este lado no para tú vas a ver pero siempre viste que <risa> Míralo lo hombre, pobrecito. ¿Se salvó? Está ahí tratando de ser... salir. Bueno, si tú listas, Para, para, para. Ahora sí. colocamos ahora sí colocamos este. ¡Guau! Wow. Ahí tenemos que cerrar la carga. Y ahora vemos qué distancia queda. el Qué guay. Bueno. Guarda que te quedó como sí. acá. Sí. Ah, ese frío, sí, es feo, ¿no? Pero lo aparejamos bueno. aquí y lo animamos. Lo cambiamos por otro, así no, no. que. Este, como... Así como va. la celestina dale que no arriba va a el otro va a hacer el corte el otro va a arrancar bien con trabas. pero aquí tiene que hacer lo mismo siempre la orilla un terrón entero vamos a agregar este pedacito ahora este hace Esto para abajo, ¿no? ¿Quedó? Sí, bueno, ya vamos aprendiendo a pasarlo en la casa. Dale. ¿Viste? <ríe> ¿Cómo lo ves a este construcendo? Ahora, Ahora sí, después ya. ¿Aprendiste la esquina? los más altos tenés que Para asegurar la traba, en los finales de los muros o cuando llega a un vano, se deben alternar la posición del terrón, colocándolos en, en una hilada, en la posición normal, y en la hilada siguiente, eh, los últimos terrones, rotándolos 90 grados ubicándolos este, paralelos al eje del muro y cuando llegas a una puerta donde vas a dejar una puerta este te rompo así lo cortás parejo acá ¿Sí? y al otro lo cortás parejo acá afuera ¿no? ¿A ¿A afuera lo pones así porque los que vienen abajo ¿Sí? están atravesados entonces para que trabe porque ah. tiene que quedar lo largo ahí verdad entonces la vuelta sí ahora venís para acá la vuelta arranca para atrás y la puerta la puerta es acá, las aberturas nosotros teníamos vamos? pensado ponerle a ver si esta es la abertura no para ponerle, a amarrarle estos cosas, unos alambres de púa que sigan y mandarlos entre las hiladas del terrón, como para amarrarla mejor. Para amarrar la, la abertura. Claro, ¿no? que sigan, que sean largos. Y puede ser también. ¿no? Para fijar las aberturas, se pueden ir dejando en, en las hiladas un alambre de púa que se mete para adentro del, del muro, más o menos un, un metro, y eso permite dejar este disponible un enganche para, para atar el premarco y el, y el marco para los dinteles o los antepechos estos pueden ser de madera con, con rolos o con tablones y estos se deberían apoyar en el muro más o menos 30 o 40 centímetros hacia adentro este, para fijarlo y que, tenga, y que quede fuerte al, adherido al, al muro se pueden colocar clavos o varillas a la madera. Durante la obra se puede llegar a dejar el, el muro descubierto, aunque llueva, ya que esto permite que se unifique el muro. ¿Y esta es la, la, la, la tacuela o...? Esta, esta forma Islas, no, no es tan invasora. ¿Eso te dijo el rivero? No, lo vi también con mi ojos. Era increíble, no se no, no, no entraba ni, ni el chumbo ya adentro. Normalmente depende de y Para elegir el techo de la construcción de terrón, no hay ninguna condición previa, porque puede ser. De chapa, si querés recolectar agua y puedes estar apoyado sobre la estructura o no, o tener la estructura auxiliar. Puede ser de quincho, que tenés una buena aislación térmica y también puedes prescindir incluso de la estructura. Y, o puedes tener un techo verde, incluso, que ahí sí precisas una buena estructura, que en lo punto es importante. Nosotros el sistema que vamos a utilizar va a ser un quinchado como segunda etapa. Eh, primero, porque fue como la elección espiritual del proyecto del rescate cultural. Y el techo de, de quincha se usaba en la antigua vivienda rural. Es un método artesanal, muy de mano, y es muy está muy presente en nuestra cultura constructiva uruguaya. Algunas cosas para tener en cuenta para la recuperación del suelo, este, puede ser como, este, al, en el momento del corte, ir dejando fajas eh, sin cortar. E ir intercalando así, cosa de... ...facilitar a la vegetación que existe para que se expanda más rápido... ...y además para proteger el suelo de la erosión... Eh, ...que puede generar la, eh, el agua cuando agarra velocidad... Este, ...en el sentido de las curvas de nivel, entonces las, las fajas estas... ...conviene hacerlas en el sentido de, de las curvas de nivel... ...cosa de como, como generar freno al agua... Este, ...y que no se genere una erosión de arrastre. En las zonas sin vegetación... Este, ...generada por, por, por la extracción de los terrones... ...se le puede sembrar praderas, gramíneas ...y algún tipo de leguminosa como el trébol... ...para minimizar el impacto. Otra cosa que se puede hacer también es... Eh, en, la, ...en las fajas desprotegidas... ...ir tirando eh, paja como para ir cubriendo... La, la, la, la, ...la tierra expuesta y protegerla. Y el terreno lo permite... Eh, utilizar la tierra, eh, la, la parte de tierra extraída, este, eh, si tiene eh, limos y arcillas como para, para generar los reboques y esa zona si, si es eh, apropiado usarlo como para un tajamar o darle un uso. La idea es como, como tratar de aprovechar todas las acciones que generemos. Igualmente, este, toda acción del hombre eh, algún impacto tiene y la idea es que sea lo menos... Eh, significativo y dañino posible. La bioconstrucción es una forma de construir con materiales naturales y técnicas, lo que se llaman tecnologías apropiadas, que sería una forma de eh, construir, sin dañando lo mínimo posible el ambiente, este, también reciclando materiales, o sea, es una forma como, se, se, como construyen los animales o sea, arreglarse en, en, en el lugar donde uno está, adaptándose, respondiendo al clima donde uno está con los materiales que la naturaleza le brinda y este, es una forma que el hombre hizo desde, desde sus inicios y, bueno, y ahora se está retomando. Yo comencé con esto hace unos 30 años más o menos y realmente era un tema que no, no existía ni siquiera la palabra bioconstrucción. y Hoy en día con cualquiera que uno converse ya sabe de qué se trata ya ha visto y ha escuchado y, y, este, y pienso que se debe a que es, es, es lo normal, es lo natural, es lo que tenía que pasar. No, no sé por qué de alguna forma nos salimos de, de, de esa línea en la que veníamos. Hubo un, un momento ahí de, de un cambio en la arquitectura por los nuevos materiales, en fin, todo el estilo internacional y todo, pero lo lógico es que en cada lugar uno se construya adaptándose al lugar, y eso este, es algo que es muy natural y la gente lo, lo, lo toma y se lo apropia. Y, y es creo que es lo es lo que tiene que pasar, es lo normal. Por eso hay un auge. Aparte que han habido muchos cursos y, y mucha formación, mucho interés. Este, es un tema que interesa, entonces hay demanda a, a, a todo nivel, desde los sectores más bajos eh, eh, eh, económicamente hasta los más altos. O sea, interesa... A, todo, a, a todos a uh todos -huh. yo fui educada desde muy pequeña este, en una forma muy ecológica o sea no, mi, en mi casa se, se reciclaba antes que ni siquiera también existiera la palabra reciclaje este o sea y también jugábamos de una forma muy muy a campo o sea hacíamos casitas de, con lo que había con ramas con barro con tronco con, con había que arreglarse con, <ríe> con lo que había y este pienso que eso me, también hice cerámica de pequeña o sea fueron todas cosas que me fueron sumando para que cuando me fui mayor este, fui pensando que la, el, el ser humano necesitaba un tipo de casa parecida a la de los animales, o sea como un cobijo, algo que lo protegiera y no es una, esas viviendas tan cuadradas, o sea como es un apartamento que para mi gusto no, no, no, no respondía bien a las necesidades habitacionales del ser humano. Entonces en mi caso fue así, me, me gustó desde siempre encontrar como un nido donde habitar y no un cuadrado donde sobrevivir, porque es como muy un poco violento, las aristas, la, la, los filos, me parece que son muy agresivos para el ser humano y bueno, y así fue que... Uh -huh. <ríe> y porque además es lo que vi que hacía el, el, el hombre en el planeta, en todas partes del, del planeta, desde... Desde hace siglos en todas partes del mundo, o sea que me parecía que era lo, lo lógico. Eh, yo creo que hoy en día los clientes ya, este, como han escuchado mucho hablar sobre la bioconstrucción, primero era una especie de cuco, ¿no? y los primeros que venían a mí eran todos unos personajes súper exóticos, rarísimos, medios locos, <risa> pero hoy en día ya son gente muy estándar, muy clásica, que ha escuchado y que escuchó de las bondades, además ya, ya van 25-30 años, o sea, ya. Como que hay más experiencia, está todo muy probado, ya se sabe que no se derriten, que no está llena de bichos, ni de vinchuca, ni te comen. O sea, había todo, mucho prejuicio, este, y hoy en día ya ese prejuicio. O sea, yo hoy ya no convenzo a nadie de que haga su casa de, de bioconstrucción y materiales naturales, sino que más bien me vienen a pedir a mí, que es, es un cambio muy interesante que pasó en el transcurso de, de estos años, este no hay que convencerlos porque se vende so se, se vende solo se convencen vienen ya vienen todos convencidísimos fui experimentando muchas técnicas desde que empecé primero empecé con la tierra y paja y los fardos de paja o sea iba por ese lado este, y me pareció que eran técnicas que no eran las tradicionales de acá de, de, de, de las propias nuestras o sea Aparte las de, que llevan mucha paja este, son como para otro clima. No sé, no, no me cerraba por ese lado. Igual hice muchas. Fui, fui por selec cómo se llama ensayo y error, seleccionando la, la técnica que me pareció mejor. Y una vez que probé el terrón ya nunca más pude dejarlo porque me parece que es muy sencilla, que prácticamente hay en todos lados, menos cuando es arena se consiguen terrones muy fácilmente. Este, me parece, en realidad yo combino tres técnicas, básicamente. El terrón, el adobe y la fajina. El, el terrón para los muros de afuera porque tiene se hace bien ancho y tiene mucha inercia térmica, mucha aislación, o sea, me, me parece, pero no te permite muros muy altos, o sea que la uso en general para viviendas de una planta. Cuando hago este, dos o tres plantas, como por ejemplo la torre, este, ya ahí paso a fajina y voy combinando las técnicas. Pero el terrón realmente me parece una técnica que... El hombre de campo la utiliza, solo precisa sus manos, una pala y, y unos palos. Y, y, o sea, es muy sencillo, no, no se necesita. Y bueno, y por eso me gustó, porque la idea de fondo de, de la bioconstrucción es que el, el pueblo la, la tome y construye su, construya sus viviendas, este, sobre todo en el medio rural. Antes de empezar a construir con, con materiales naturales, hice todo un tour por el país, por el interior, buscando ranchos. Y a cada lado donde llegaba me decían, ah, no, acá gracias a Dios ya no existe más casa de barro. Y yo rascaba un poquito y iba, seguía preguntando, seguía preguntando y al final siempre alguna aparecía. Este, entonces me llevaban a verla y prácticamente todas eran de terrón. Este, y entonces un gaucho que andaba así con una faca acá atrás saca la faca y desenvaina y dice no, eh, no donde no entra la faca no, no entra el agua y me hizo toda una explicación que en el momento ahora me di cuenta que no tenía mucho fundamento pero realmente fue muy convincente en, en, en que las bondades del terrón eran, eran imbatibles, claro que ellos arrancaban el terrón desde el, hacían una zanjita del piso ahí ponían un terrón arriba de otro entonces claro ahí tiene un montón de patologías este, pero bueno, el, el terror fue como de las primeras cosas que yo me acerqué en el campo y que dije, Pah, Esto está bueno, eran muros de casi un metro de ancho, ¿no? O sea, parecía una cosa de una fortaleza y de una, uno entraba ahí y se sentía tan protegido, tan tan cobijado, tan, dije, esto, esto es lo que yo quiero para mí y para, para todo el mundo este, como arquitecta, es, ese es el tipo de construcción. La ventaja es la sencillez, si, si es que hay terrones disponibles y no están muy lejos, porque a veces el tema de la distancia puede ser una complicación, pero en general este, construyo con terrón cuando hay terrones disponibles cerca, entonces esa sería la ventaja, que es muy sencilla, es muy, muy práctica, muy, cualquiera la puede hacer. Esa sería la ventaja. El inconveniente es el tema de la relación del de pandeo, ¿no? que no, si, si tiene 50 de ancho no puede tener más de unos o 52 metros de alto, entonces eso es como una limitante de, de los muros de, de terror. Uh -huh. este, y bueno, ventajas también que el, con el ancho del muro posibilita hacer nichos, este, en fin, las ventanas. Este, a mí me, me parece que la, estéticamente queda muy linda, la, y es muy muy aislante, ¿no? O sea, es muy sorda la casa, es muy muy protectora. Uh -huh. ¿Inconvenientes? No, prácticamente yo. Alguna vez que construí, por ejemplo, en, en, en épocas muy secas o en épocas muy húmedas, cuando está muy seca, no hay forma de entrar a la tierra, por más que uno riegue, no, no, nada sirve de nada, hasta que no llueve, no se puede sacar terrones, se rompen todas las palas, la gente se cansa mucho, no vale la pena insistir. Y, y si llovió mucho, también el terrón está muy blando, tiene mucha humedad, después tiene mucha retracción de secado, o sea que en, en el cronograma de la obra, bueno, hay que adaptarse un poco cuando uno está construyendo con materiales naturales, hay que respetar algunos... Tiempo, pero este, yo en realidad he ido formando muchos equipos este, a lo largo de mi carrera y, y todos van quedando por el camino. O sea, que formados hay muchos. Ahora que construyan realmente con, con terrón, no me ha pasado de, de, de tener gente que sabe perfectamente construir con terrón y, y cuando se tiene que hacer su casa la hacen de bloque y, y chapa y planchada <ríe> o costanero sí. o, o picholo, en fin. Sí. Pero haber gente formada hay porque digo, alguno de los veteranos de antes quedan, que han ido transmitiendo de generación en generación y algunos nuevos hay también y bueno vienen todos ustedes atrás y en la facultad hoy enseñan, o sea la cosa se, se multiplica en cada en los cursos, este, yo en realidad lo primero que hice en, en mi vida fue en un curso que hice que hicimos un murito de terrón y ahí como es tan sencillo uno ya se da cuenta cómo es la técnica, o sea que gente formada o que se puedan formar muy fácil, pero sí. no, no sé decir, calcular o estimar un número de cuánta gente hoy puede haber formada en, en esta técnica. Sí. Ah, pero que haya probaremos allá a ver si... Está igual, no no no, no, es tan bueno, que no te raíz no el pasto está muerto porque hay mucha mucha, mucha materia orgánica descompuesta, víctima y mató el pasto Por Bueno, Para Bueno, yo empecé este, a, lo, a los 11 años que mis padres vieron a unos muchachos ahí para hacer eh, la propia casa. Y yo ahí, bueno, ayudaba y andaba en el, en el pelotón, ahí también, y también curioseaba porque me, me gustaba ya mirar eso. Este, y ahí arranqué con eso, era un rancho de, de culata, igual que ese que vieron ahí ustedes, así, redondo, medio ahí. Pero era de nueve metros por cinco de y tenía más o menos un metro y medio de alto en la pared. Y ahí empecé yo miraba y trabajaba y ayudaba también, rompía terrones más que nada, pero está. era. hacía. ahí andaba en el montón. Y por mi cuenta, pues yo hacía carbón, monteaba y hacía carbón. Entonces yo hacía la. hacía una carpa, la carpa con las paredes de terrón, cinco o 6 hiladas de terrón, y después te echaba de, de paja. Era, yo qué sé, el rancho para pa un carbonero era de, de dos y medio por, por dos, una cosa así, ¿viste? Y levantaba sí, 60 centímetros de perrón, 70 y después ya quinchaba, había que entrar a en el rancho. Pero ahí los hacía yo, ¿viste? Cantidad exacta no te podría decir, pero más de 10 sé que son, porque yo trabajaba con unos muchachos que se hacían los ranchos para ellos se yo ayudaba a hacer todo ahí, les ayudaba y a, y a veces trabajaba por mi cuenta, les hacía yo los ranchos, viste llegábamos, nos bueno, consultábamos, cosas así y fuimos haciendo y hacíamos yo pensé, un rancho, de repente cada dos años, cada tres años, se hacía un rancho, se hacía todo, se cortaba el terrón, arrimábamos el terrón con hueche. y bueno, sí maderado que se te echaba, hacíamos todos nosotros. Y bueno, artículo primero, cortar el terrón, que diga la, los cortes, que digan bien para que tú irás poniendo el terrón y que no te queden endijas, que no quede abierto el terrón, que todo el corte lleve su misma inclinación, por ejemplo. No uno más parado, otro más inclinado, porque si no siempre te quedan endijas. Y el cuidado... En el desbarbe, viste, que no desgranarlo, cuando vas a desbarbar, que se llama desbarbar cuando le entresaca por fuera, lo empareja o por dentro, o ¿sí? Es un cuidado que hay que tener de no desgranar el terrón, que no... Por el terrón hay que, después de puesto en la pared, tenés que, para sacarle, sacarle a lo largo, y que esté calzado en la punta, en la otra punta, si no se te parte todo el terrón. Ese es uno de los cuidados que más que hay que tener, y que la pared vaya... Por fuera tiene que ir derecha. Por dentro no interesa porque... La pared de... Derecha por dentro, perdón, me equivoqué. Por dentro tiene que ir derecha la pared. Y por fuera puede después entre entresacarle... Dejarle una pequeña inclinación hacia adentro. Y conocimiento, este... Alguien que, te, que más o menos... Te dé una idea y después de, de tener una idea y de hacer el primer rancho, ya ahí ya le agarras el tren, viste. Lo que hay que tener, este, es seguro, como todo, un previo ver algo, bueno, es ir y amontonar terrón. Tú dices, me quiero, yo qué sé, yo en la semana que viene, de aquí a 15 días, yo qué sé, me quisiera mudar para tal lado está, teniendo todo ahí a, a la mano, depende, la, pero tres personas, cuatro personas, yo que sé, teniendo el terreno cerca ahí para cortar el terreno y eso, en 15 días puede salir. Y hay que pero, que siendo de apuro, por eso, siendo una cosa de apuro, de más, es, es bueno hacerla con tiempo, levantar, yo que sé cinco o seis hiladas y dejar que eso medio sea firme pisonearlo, siempre pisonearlo al medio el derrón nada más, no sobre las puntas que más bien vaya quedando en emposado al medio y dejarlo cinco, seis, siete días que eso seque después, continuar hasta, hasta otra parte cinco o seis hiladas más y de ahí ya allí lo llevando hasta que uno vea que basta que tenga la altura que uno quiere en la las esquinas tenés que tener el cuidado de trabar lo mismo que las puertas como el, como digo yo he, he dicho a algunos vas tú vas con una hilada de terrón tenés que vas con el y llegan atravesados. de ahí tenés que salir con, mover con dos terrones a lo largo para atrás para mover porque le parece así se va hasta una, hasta una puerta y se da vuelta para atrás todo alrededor Después se llega a esa de vuelta y se vuelve a dar vuelta para atrás, haciendo para atrás para que quede trabada los cortes, que de uno sí y el otro sí. Este Y el cuidado es que tenga traba en las esquinas, que quede bien trabado en las esquinas y en las puertas también, en las y eso. Es uno de los cuidados grandes, porque si no te queda trabado se te abre ahí. Abajo el terror nunca está parejo, el lado de arriba nunca está bien parejo, siempre tiene algo, ¿viste? Y el pasto es la resistencia de la pared. Es lo que le hace la resistencia del pasto. Por eso es que... Tiene que tener buena raíz y el pasto... Si hay un pasto con buena raíz, se hace una buena pared. Pero el pasto va para abajo porque... Para arriba pues, tenés que tener la tierra porque tenés que irlo emparejando. Y por el lado del pasto no le puedes sacar nada. Ya tengo una... una hay una pared de una casa que yo viví... Que tiene más o menos... Un metro, un metro y algo de piedra, que en parte la levanté yo. Y después le hice todo el resto de, yo que se tiene 80 centímetros de pared de terrón y, y los tabiques, porque de todo agua es de dos aguas de terrón. Y hace más de 20 años que está sin techo, todavía la pared de terrón está, está bastante parada, unos pedazos que hay. Y en la primera casa que viví yo hasta los 7 años, que fue con mi abuelo, la, la cocina y comedor eran... Eran, viste, de todo un metro de piedra. En las puertas, las mochetas eran de, de piedra. Un tanto Ajá. así era piedra hasta arriba, hasta la solera. Después, al centro era todo terrón. No se sabe, tenía más de 100 años esa casa. de Terrón fue un largo sueño mío, este, durante muchos años. Eh, yo admiraba eh, el rancho, los ranchos de Terrón de la gente vieja de, los, de campaña, porque en verano estaban frescos, en invierno estaban abrigaditos, estéticamente, no sé, yo tenía un vínculo muy fuerte con la tierra, y y siempre es, me acuerdo que desde que empecé con permacultura yo dije lo que yo quiero no es una casa de barro es una casa de terrón un poco para rescatar eso lo que era lo que en lo que habían vivido mis abuelos yo no otro yo vivía en casa de piedra pero mis abuelos sí habían vivido en la casa de mi padre y era un poco eso el rescate cultural bueno, yo no tengo una casa de terrón, tengo un rancho típico de terrón a cuatro aguas y me mudé en noviembre del 2011, es decir que hace dos años y medio, más o menos. Siempre me gustó el tema del, del barro, este, desde la Comunidad del Sur, que había visto algunas cosas, yo ya venía siguiéndolo, pero cuando hice el curso de bioconstrucción, de, de, de permacultura, Fui compañera de Jorge Belanco, de curso, y estuvimos pisando barro, y aquello de pisar el barro a mí me despertó, algo muy fuerte despertó en mí, que dije, sí, esto a mí me, me, es, es lo mío, a mí, lo mío es la tierra, no solamente para cultivar. Yo soy una gran cultivadora, pero también como soy hacedora, eso de trabajar la tierra me llamó mucho, me gustó mucho. Ay, para mí no hay mejor aislante térmico y acústico que un rancho de terror. No se siente nada. Este, en, en verano, yo el, el primer año hice la prueba con un termómetro de ambiente y tenía 10 grados menos de temperatura adentro que afuera. Eh, yo como no tengo heladera, porque he optado por no tener electricidad de UTE, porque me queda muy lejos y sería caro, pero además es mi decisión personal. Al no tener heladera yo conservo toda dentro del rancho y... Las cosas están frescas, eh, están a una temperatura como para que se conserven y a temperatura agradable. Y en invierno es es caliente, es al revés, es todo lo contrario. Entonces, este, para mí es como mi es mi segunda piel mismo. Me, me apasiona, me encanta vivir en el rancho. Me resulta acogedor, es como es como mi cueva. Bien. Yo participé parcialmente en la parte de los terrones, pero el reboque lo he ido haciendo yo sola. Y el piso, que fue dramático, el piso de, de cupí, porque yo quería hacer casa de paredes de terrón, anchas como son las paredes de terrón de los ranchos, quincho y piso de cupí. Y el piso de cupí lo hice sola, pero no me quedó bien porque me pasaron mal la técnica, ahora que la tengo creo que lo voy a romper y lo voy a hacer de nuevo porque ahora me explicaron bien cómo es, porque lo difícil en este momento es el rescate, un rescate cultural de, eh, con la gente que se nos está yendo, la gente que sabe las tecnologías, se, eh, ya no está. Entonces estuve preguntando a algunos que me la cantaban un poco de memoria de lo que habían escuchado, hasta que encontré a alguien que me, me pasó, como se dice, la posta. Me dijo bien realmente cómo tenía que prepararlo. Y, y bueno, me di cuenta de eso, que que yo me tenía que involucrar, que yo tenía que hacer las cosas. y ¿sí? Que el revoque lo tenía que hacer yo. Y estoy probando el reboque de bosta de vaca y ceniza que hasta impermeabiliza del gaucho matarás <risa> Porque digo, bueno, todo rescate cultural. Me parece importante rescatar las este, las cosas que mmm, tradicionales que son válidas, ¿no? No todo lo que se hacía antes está bien, como no todo lo que se hace ahora está mal. Uno tiene que unir las dos cosas. Sí, me acuerdo. No es lo ideal. Lo hicieron en dos días se hizo. Pero después, hablando con gente vieja, nos dijeron que convenía hacerlo en más de, en más etapas. Para que Bastante. se asentara bien. Y después la otra, que es muy importante, es que el techo, que es autoportante, se coloque enseguida. El tema mío es que yo me fui a España, el techo no se colocó enseguida, y cuando llovió arriba, las paredes empezaron a hacer así, que cuando yo vine, dije, ¡ay, socorro, mi rancho! Me pensé que se me iba. ah eh, Requiere mucho cuidado, hay que hacerlo en los plazos debidos. Realmente. Hay que dejarlo que... Que, que se asiente el barro, entonces decían eso, que mejor hacerlo en una primera etapa y esperar a que se asiente bien y después otra etapa y esperar a que se asiente y ahí ponerle el techo. El terrón, cuando es un terrón de bañado como estos que, que se hicieron acá, son barbas, Cuando el terrón es de tierra arenosa, se desarman todo, te da un trabajo tremendo, no se asientan bien, se desgranan, depende de qué tipo de terrón. Incluso en un pe yo tomé un pedazo que fue una franja, yo no podía creer después de ver que era una franja, era como una franja de, de así, todo lo que llevó mi rancho, no era tanto. Pero en esa franja la variedad de suelo que había era increíble, no no era homogéneo el suelo. Algunos dirían, ah, el mantenimiento del rancho que se mueve, si cuando hay sequía contrae la tierra, cuando llueve mucho dilata, tiene... Bueno, tiene cierto movimiento, pero también lo tienen las casas de material. No hay ninguna diferencia. Eh, pero mantener una, un rancho de terrón es buscar un, en un balde, meter un poco de barro, un poco de pasto, prepararlo y, y uno lo, uno mismo lo hace con las manos, eh, no es agresivo como el Portland. Eh, para mí es más fácil mantener un rancho de terrón que mantener una casa de material. Yo veo una cosa muy importante sí. también del rancho de terrón, y de con techo de paja, es que el tema de la huella ecológica, que no sé si es por la edad en que estoy yo, eh, siempre tengo la preocupación de qué va a pasar cuando yo no esté, qué va a quedar de eso, y me gusta pensar que, que eso se vuelve a la tierra, que de alguna manera se reincorpora a la, a la tierra, entonces eh, el rancho de Terrón apunta mucho a eso, al, al, al tema de no dejar huella ecológica. Y otra cosa que es importante, que es una, es una técnica, a mí me parece interesante, pero hay que tener en cuenta de no cortar tierras fértiles para hacer un rancho. Se justifica cuando, como en el caso mío, por ejemplo, yo tenía que hacer un tajamar y tomé, toda cortamos los terrones del lugar donde iba a ir el tajamar, se utilizaron para no perder eso, y después el barro de abajo se utilizó también para hacer eh, las construcciones en barro. Pero de otra manera no, porque uno tiene que tener muy presente que en realidad estamos trabajando con la tierra fértil y orgánica. Hay que ver cuándo amerita eh, el hacerlo, porque si no puede ser algo insostenible, ¿no? Estamos alterando el suelo. hojas que revuelan y se empeñan en volver en remolinos se esconden en el pelo, se entreveran se deslizan en los pliegues, lo rodean y en su saco amarillo que lo entiende como nadie se abriga del invierno tras